En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos anima a practicar las obras de misericordia, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el Pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha, vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Te aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a su izquierda: Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso? ¿Y no te hemos socorrido? Y Él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, Tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Meditando este capítulo 25 de San Mateo, nos preguntamos realmente, ¿cuándo somos capaces de reconocer o de no darnos cuenta de las presencias de Dios? Y él insiste que cada vez que lo hacemos, sirviendo al más pequeño de nuestros hermanos, es al propio Cristo al que servimos al que le damos de comer al que le damos de beber al que visitamos cuando está enfermo cuando está preso cuando está desnudo le damos vestido pidámosle al Señor que podamos aumentar esa mirada durante esta cuaresma que hemos iniciado que desde este primer lunes de cuaresma podamos pedir esa gracia no era de llegar un día como justos al reino de los cielos prometido, será es una recompensa de añadidura. Lo esencial es reconocer aquí y ahora al Dios con nosotros, en cada prójimo, especialmente entre los más pobres y sufrientes. A ese Cristo que nos anima a descubrirlo, a servirlo, a honrarlo en los pequeños, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.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 te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que hizo pequeño para que reconozcamos su presencia entre los mismos pequeños, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.